Hola, hoy mostraré cómo ejecutar un comando tanto en Windows como en Linux. Esto se puede realizar a través de accesos directos o lanzadores. Además, es posible que estos llamen a archivos.bat o a scripts de bats. Estos pueden incluso ser llamados a través de configuraciones de teclas o hotkeys. Estas pueden ser llamadas a voluntad o pueden ser programadas al comienzo e iniciarse con el sistema operativo. Además, es posible hacer esto mismo desde Python y llamar desde Python a programas del sistema operativo o llamar desde el sistema operativo a macros que se ejecuten en Python. Comencemos probando los distintos comandos de Python, ya que estos tienen algunas peculiaridades en sus argumentos. Lo primero que debemos hacer es cargar las librerías. Las distintas librerías a utilizar serán red.jshlx, que configurarán las distintas cadenas para invocar a los distintos programas. Además, se utilizarán las librerías OS, Subprocess, Threading y Multiprocessing, los cuales llamarán a los distintos programas. Además, se puede utilizar la función time para hacer lapsos de tiempo. Cargamos las distintas librerías en Python y llamamos al programa con sus parámetros. Y hacemos una llamada básica con OS System, el cual es el comando inicial para ejecutar un programa desde la shell de de Windows o de Linux. Vemos que el programa comienza a ejecutarse y que se muestra la respuesta en pantalla. Además, podemos ver cómo en Python se abre una, una ejecución de un programa. Vemos que la salida se ha completado exitosamente. Probamos con subprocess.run, el cual también ejecuta el programa. Y podemos ver la ejecución del programa, su PID o, o número de proceso identificativo, el cual nos permite ejecutar o terminar el programa. Podemos ver que terminó el programa con éxito, ya que se devolvió return code 0. El 0 significa que terminó correctamente. Igualmente podemos ejecutar subprocess.call, el cual, esta vez, ya no necesita de. ya no muestra tanta información en pantalla. Última, únicamente devuelve su resultado. ¿Correcto? 0. Hay otros comandos que pueden ser fallidos en Python, por ejemplo, execv. Este, si lo ejecutamos con argumentos de forma correcta para él, Intentamos su ejecución y para el programa FFMP vemos que no funciona. Da un error. Volvemos a cargar las librerías y volvemos a crear las variables para llamar a los programas. También es posible llamar a los programas y no esperar a que estos terminen de ejecutarse y estos se ejecuten en otro hilo. Es el llamado multiproceso. Si queremos utilizar esto, también debemos conocer cómo terminar el multiproceso. Para ello, podemos crearnos una función que haga esta fu este mecanismo. La función es la siguiente. En este script la hemos denominado finish, y explicaremos en qué se basa. Llama a la función taskList, la el cual es un comando de Windows al igual que el administrador de tareas, pero de forma de, de consola. Este se ejecuta y captura lo que saldría en el comando por pantalla, que es la respuesta Tasks. Podemos ver que en la consola daría un resultado parecido. De esta, esta salida se configurará transformándola en String. Posteriormente se dividirá cada línea para formatear el código. Estas líneas posteriormente pueden ser tratadas de forma individual, buscando la cadena Programa en cada una de ellas. En caso de encontrar la cadena Programa, es posible seguir analizando las cadenas. Esto se llevará a cabo a través de la identificación del IDE, o número de proceso. Y a ese proceso, para terminarlo, lo ejecutaremos con OSKILL, bajo la orden 2, que es la necesaria para el programa FFMP, para que termine exitosamente. Existen otras llamadas a KILL, que pueden terminar el programa de forma más abrupta o más laxa. Además, pueden pasar valores de error distintos. Como el programa ffmpeg ejecutado en Windows me terminaría el proceso, igualmente que el proceso que estamos probando desde Python, no practicaré la terminación del programa. Probaremos con otros comandos de Python para la misma tarea, por ejemplo, OS Spawn, la cual ejecuta en otro hilo, permitiéndonos ejecutar más comandos a la vez. Esto es de gran utilidad, ya que es posible que queramos ejecutar más de una tarea y no necesitemos los datos de devolución de esa tarea inmediatamente. Por ejemplo, también podemos crearnos un archivo bat que posteriormente llamaremos con OS Start File. Para ello, creamos inicialmente el archivo bat, el cual llamaremos y ubicaremos en esa, en esa posición del disco duro y lo grabaremos tan solo con la grabación de la llamada Echo Off y la llamada al programa. La llamada Echo Off lo que hace es finalizar la llamada de la, del, de la consola cuando el programa termina. Y la invocación al programa es la inicial, programs más params, los cuales vimos al principio. Llamamos al fichero y vemos cómo se inicia esta vez en una nueva consola. Esta se puede mostrar y al terminar se apaga ya que pusimos la orden echo off. También podemos llamar al programa con pipopen, el cual ejecuta el programa en otro proceso. Lo ejecutemos y veremos a ver si funciona. Vemos que el programa en Windows funciona con Popen exitosamente. Igualmente, podemos llamarlo a través de Multiprocessing, el cual es una librería que posteriormente tiene más bondades para poder ejecutar más tipos de programas multiprocesos. Además, permite iniciarlos y terminarlos. De forma más sencilla y sin necesidad de utilizar nuestro programa propio de terminación Finish, ya que Multiprocessing sí que eh, controla adecuadamente el número de proceso. También podemos utilizar, en lugar de la orden OS System, para llamar a multiprocessing, la anterior orden OS Spawn. La ejecutamos y vemos cómo también nos muestra la salida en pantalla. Y esta es exitosa. Igualmente, utilizando la librería... Util... Uh. Igualmente, podemos utilizar la orden Subprocess Subproces Popen, la cual la ejecutamos con un multiprocessing. Y vemos que la salida sale fallida. Es decir, multiprocessing.process no es capaz de ejecutar un subproceso con popen, con lo cual necesitaríamos ejecutar una orden de OS System. También podemos utilizar threading, la librería Threading para ello. Ello se hace igualmente que Multiprocessing a través de la orden. Triad, en lugar de process. El comando es muy similar. Ejecutamos y vemos que para la orden OS System sí que funciona adecuadamente. Sin embargo, si utilizamos la orden threading, thread el programa en este caso sí que se ejecuta exitosamente. Sin embargo, el multiprocessing no llegó a ejecutarse adecuadamente. Miremos a ver si la configuración de argumentos es la causante del fallo. Vemos que no, que el problema es otro distinto de la llamada de los argumentos. La disposición de los argumentos ha sido la aquí mostrada, pudiendo ver cuál es. Vemos que es una lista de los distintos argumentos, en el cual el primer argumento es la llamada al programa ejecutor y el resto son el resto de variables o de argumentos para el programa original. Podemos ver la doble barra para las direcciones en Windows, lo cual es obligatorio y recomendable hacer, tanto en el, el, la invocación del archivo del programa ejecutor como en el del archivo de salida. Veamos cómo son los programas Spider en Linux. Para ello utilizaremos una máquina virtual de VirtualBox, esto nos realizará el, la grabación de, de los distintos comandos desde la misma sesión de Windows. Al igual que antes, cargaremos las distintas librerías y ejecutaremos los distintos comandos. En Linux es posible la utilización de Magic Commands, los cuales empiezan con la, el comando Admiración. Posteriormente, es posible utilizar cualquier comando de Linux poniendo el comando admiración dólar. Ejecutamos y vemos cómo se puede ver incluso la salida en pantalla. Vemos cómo el proceso se estaba ejecutando de manera correcta. Igualmente probaremos con OS System. Podemos ver cómo también se está ejecutando de manera exitosa. Sin embargo, hay otros programas y otros comandos de Python que no son exitosos con este programa. Por ejemplo, ExecV, el cual podemos ejecutar con lo, primero llamando a los programas, al programa y posteriormente llamando a los argumentos. Vemos que el programa ExecV no es capaz de encontrar el programa Program. Igualmente, al utilizar el comando subprocess.run, este tampoco es capaz de ejecutarse. Y subprocess.call Tampoco, a pesar de que en Windows sí que funcionaban. Igualmente, el módulo Spawn, el cual debería funcionar, no funciona en Windows. Sin embargo, nos da una salida de un número de proceso posible. Otra forma de utilizarlo es como hicimos anteriormente, creando un archivo bat y guardándolo en el disco para ejecutarlo. Esta vez, el comando de bash inicial debe ser el que se muestra en pantalla, Admiración, hashtag, barra bin, barra bash, ya que esto es lo que llama al programa de bash. Su invocación posteriormente en el comando o en el terminal sería sh más el comando, que sería más el nombre del archivo llamador del programa. Esta vez también intentaremos la opción startfile, la cual no funcionará, al contrario que en Windows, que sí que era válido para ejecutar el archivo .bat. Este tipo de llamamiento de Starfile es capaz de abrir archivos, de archivos con el programa previo configurado. Es decir, HTML para navegadores web o fotos para editores o visualizadores de fotos o archivos JPG, etc. Podemos igualmente hacerlo en otro hilo de independiente, pudiendo para ello crear la función de finalización. Esto en Windows se hace a través de la orden admiración dólar ecoPS el cual da distinta salida que en el terminal pero para Python es una salida válida. Vemos cómo se ven los distintos pedidos de procesos y nombres de procesos al igual que se podría ver en un terminal o en el monitor del sistema Vemos que la orden ecoPS no es igual en el en el sistema operativo Linux. Continuemos probando los siguientes comandos, llamando al mismo programa, ffmpeg, con los parámetros de configuración. Los argumentos son una lista de todos los comandos con su argumento siguiente, ordenados, y podemos llamar a subprocess.Popen, el cual vemos que se llama pero no ejecuta exitosamente la tarea al no consumir recursos. Este es un error o un fallo. Sin embargo, podemos terminar el programa y podemos ver que si ejecutamos todo a la vez y esperamos a que el programa termine, sí que intenta ejecutarse exitosamente, lo cual es una cuestión que no soy capaz de saber por qué funciona así, pero en esta máquina virtual de Windows es así. Igualmente, intentaremos lo que pasa con subproces.popen, el cual, al ejecutar, cargamos el proceso y al intentar ejecutarlo, da problema por exceso de argumentos, ya que este tiene un límite de 18. Al disminuir el número de argumentos, intentaremos volver a ejecutar el programa. Con menos argumentos. Sin embargo, este da otro problema distinto, con lo cual el, el error puede ser independiente del número de argumentos. Probemos con multiprocesing a la orden básica de OS System. Intentamos ejecutarla y vemos cómo ésta sí que se ejecuta, consumiendo recursos. Y haciendo su labor. En otro, además podemos terminarla. Igualmente a la, la, la orden OS System con el, con la librería threading. Vemos que esta también se ejecuta al, al ejecutarla con start, al iniciarla. Ahora mostraré cómo se llaman o cómo se invocan desde Linux los distintos scripts creados. Esto puede hacerse invocando a un script de Bash, el cual es el mostrado en pantalla. Esto se puede invocar a través de los distintos configuradores de accesos directos de imágenes. Por ejemplo, en Compiz, en Settings Managers, órdenes, y aquí podemos ejecutar el programa que queramos. Esta sería una llamada a Python 3, a través de un script de Python 3. Esta sería una llamada a través de un script de, de Shell. Bash. Vemos que tenemos que invocar la lista de órdenes a la llamada sh, posteriormente hay que nombrarle el nombre del archivo con la configuración del programa o comandos que queramos ejecutar, el cual es el mostrado aquí en la parte derecha. El comando de Python, por ejemplo, sería este otro. Tan simple como invocar a Importo S y llamar al programa que queramos ejecutar. Esto además se puede ejecutar con una combinación de teclas, las cuales están en esta otra pantalla. Vemos que al ejecutar la combinación de teclas Alt-Super-F, ejecutamos el script. Lo ejecutamos para probar y vemos que se ejecuta. Este es el programa que invocábamos, clavaro. Ahora vemo, veamos cómo se hace esto mismo en Windows. En Windows tenemos los distintos accesos directos los cuales se crean a través de crear acceso directo. Podemos ver en sus propiedades cómo son. son tienen un destino, el cual es el ejecutable, y un iniciar en, el cual muestra una carpeta en la cual se puede iniciar. Además, tienen una tecla de método abribiado, el cual funciona si el icono está por lo menos en el escritorio. Además, se puede ejecutar en ventana minimizada, normal o maximizada. Este, el, este programa ejecuta una llamada a un punto BAT, como podemos ver, y este otro ejecuta directamente un programa el cual tiene la invocación al programa y todos sus argumentos de configuración. La llamada del programa sería esta con su dirección y el resto serían parámetros de configuración. El archivo .bat, si se llama un archivo .bat, este se puede editar con el botón derecho dándole en editar, abriéndose un bloc de notas en el cual podemos ver el archivo .bat. Tenemos el eco off para terminar la llamada y que se minimice la, la pantalla de la consola. Al iniciar podemos elegir la carpeta donde queremos iniciar en, dándole al cd y la carpeta donde queremos ejecutar el programa. Igualmente podemos ejecutar el programa poniendo o no entre comillas las distintas direcciones para la ejecución de, lo, de, de, de las direcciones en Windows. La creación de estos accesos directos puede realizarse simplemente a través del botón derecho crear acceso directo o a través de nuevo acceso directo, lo cual es independiente. Busquemos, buscaremos la ubicación de nuestro archivo de configuración BAT para ejecución igualmente le ponemos un nombre y este crea un archivo que se puede ejecutar. Además, podemos utilizar el programador de tareas. El programador de tareas es capaz de iniciar tareas al comienzo de Windows. Probemos con crear tarea básica. Le debemos llamar un nombre. Le podemos configurar ¿Cuándo queremos que se inicie la tarea? El tipo de programa que es. Y este le podemos hacer para invocar a un punto BAT. Podríamos llamar a un punto y poner aquí el resto de argumentos. Igualmente podríamos iniciar, una carpeta, iniciar en una carpeta determinada para que la salida fuese distinta o estuviese ubicado con relación a esa carpeta. Terminamos, vemos que los parámetros son correctos y aceptamos. Posteriormente puede editarse la llamada. Esta llamada puede editarse tanto en su nombre como en su ejecución, o el programa en el que queremos editarlo, o cuando queremos editarlo, o si queremos ejecutarlo en más de una vez distinta. Igualmente podemos configurar motivos por los que se detenga la tarea, como por ejemplo el estar ejecutándose de, durante demasiado tiempo. Todo este tipo de consideraciones son posibles llevarse a cabo a través de, a través de la ejecución de programas lo cual es una tarea básica al realizar, al realizar en, con la ejecución de ordenadores. Eh, no lo hemos comentado, pero la terminación de los programas puede ser distinta en función de la orden oskill. Además, en Windows y en Linux la, la terminación de los programas puede no ser igual. Por ejemplo, en Windows la terminación de un programa puede realizarse a través de la orden terminar, finalizar tarea, la cual termina obligatoriamente y anula la continuación de la ejecución del programa. Sin embargo, en Linux esto puede ser un poco más laxo, pudiendo terminar de distintas formas el programa, pudiéndolo detener, continuar, finalizar y matar. La orden de finalizar es un poco más laxa, pudiendo terminar de manera correcta la ejecución de ffmpeg, por ejemplo. Ya que si no, es posible que algunos archivos no terminen de ejecutarse, o existen la posibilidad de ejecución de más código o código distinto para guardar distintos programas o archivos de configuración en la terminación de los programas. Le damos a finalizar y podemos ver cómo el programa finaliza, siendo, pudiendo ser esto más laxo que una terminación en, en plan eh, kill o matar. Igualmente, en Python existe la orden terminate, la cual se puede ver a través de la documentación Python. La documentación Python suele venir en todos los programas Python y suele estar en escritorio donde guardamos el, el Python, en la carpeta DOC. A través de la documentación de Python, podemos ver sus comandos y podemos buscar la orden kill. Esta pertenece al módulo OS y vemos que necesita un número de proceso y una señal. Las señales se pueden utilizar a través del, de la librería signal. Sin embargo, tanto en Windows como en Linux son igualmente que, que utilizar su número de señal correspondiente. La utilización del control brick o el control c anulan el programa igual que OS kill. Otras, terminaciones, o otras señales para terminar los programas podrían ser estas. Sign interrupt o signal signal, el cual puede dar un signal num. Esto ha sido todo. Espero que les sirva para poder ejecutar sus programas a voluntad, ya que en ocasiones es preferible el de utilizar un script que realice una serie de consideraciones para ejecutar o no ciertos programas en lugar de requerir la interacción con el usuario.